Vale, pues este va a ser un tutorial súper rápido. Recientemente Facebook agregó la posibilidad de incrustar en nuestras publicaciones modelos 3D y para hacer esto necesitan estar en un formato específico que es el que puede reconocer la plataforma de Facebook. Para eso lo que vamos a hacer es, primero debemos tener eh, nuestro modelo listo para exportarlo como geometría y para eso en este caso estoy usando Cinema 4D y voy a exportar, tengo aquí ya mi modelo listo a exportarlo en las opciones de archivo, exportar y puedo usar la opción de 3D Studio o Wavefront que me va a dar como resultado un archivo de extensión .obj me voy a dar obj lo voy a mandar ahorita aquí a mi escritorio como modelo y bueno aquí no hay mucho que editar puedo invertir el eje Z si así lo deseo y le voy a dar OK. Esto lo que va a hacer, va a ser que va a exportar la geometría y los materiales como dos archivos. Los archivos van a ser estos dos, ahorita estoy viendo mi escritorio, que es el archivo de extensión de material y el archivo de OBJ que sería la geometría. Estos dos los puedo yo consolidar si los selecciono y los comprimo en un folder zip. Voy a darle aquí clic derecho, comprimir y se genera un archivo .zip ahora lo siguiente es vamos a convertirlos a el formato para facebook y para eso vamos a usar esta herramienta que es de uso libre voy a dejar en el video en la descripción el enlace para que puedan acceder a ella y bueno aquí podemos nosotros arrastrar nuestros archivos colada o archivos obj para convertirlos simplemente lo vamos a arrastrar, arrastro aquí el folder zip que ya tiene los materiales y vamos a esperar a que lo procese. Una vez que lo procesa, ya nos da nuestro archivo. Se acaba de descargar aquí como archivo de extensión GLB y este es el archivo que nosotros vamos a poder incrustar en Facebook. Para eso ya lo siguiente va a ser ir a Facebook, iniciar nuestra publicación y podemos arrastrar el archivo GLB, soltarlo, arrastrar y listo aquí está vamos a darle un momento para que lo identifique y una vez que ya está listo nosotros podemos posicionarlo e inclusive agregar algún fondo con un patrón colores para nuestra publicación Eso sería todo es bastante sencillo lo que hay que tener en consideración es que el modelo y los materiales deben estar bien exportados lo que sí hay que tomar a consideración es que los modelos deben de estar optimizados para poder subir a la plataforma de conversión, ya que solo tolera archivos con un peso máximo de 10 MB, por lo que recomiendo optimizar sus modelos, reducir el conteo de polígonos y ajustar bien los materiales y texturas. Para más contenido sobre diseño y animación, te invito a visitar designare.com. Y también en mi sitio de portafolio www.dapnejesus.com para poder ver algunos de los proyectos de diseño y animación en los que estoy colaborando actualmente. Gracias.